Hola Hola. Eh, somos Tamara y Luis de PRIXLINE y hoy os vamos a, vamos a explicar cómo sobrevivir en, en España, España con poco dinero eh, Tamara, preséntate mientras voy dando difusión a las redes Hola, sociales soy Tamara de Prinxline y pues uh, os voy a contar sobre cómo sobrevivir en España con, con poco dinero y creo que es el tema bastante bastante interesante. Bueno, y... de, deciros que emitimos tanto en YouTube como en Periscope. Sí, podéis, y... vernos? ¿Podéis vernos en uh, YouTube y Periscope. Y, ¿Y en el, si el podcast gustan? de Princeline también. En Princeline, sí. Tamara ya habló con nosotros hace un tiempo. Tamara habla cuatro idiomas y si ven los vídeos de... que tenemos aquí... Bueno, en todos los canales mmm, hicimos uno donde ella nos explicaba cómo aprender cuatro idiomas cuatro rápidamente, idiomas, ¿verdad? Sí. Hazles un resumen vale, de idiomas. Rápida. ¿Cómo aprender idiomas? ¿Cómo aprender idiomas? Y, sí. y ponías tu y... caso de cuatro idiomas rápidamente, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues que si lo queréis ver eso porque veréis ahora que ya habla español perfectamente. Pero eres de Rusia, de, ¿vale? No, georgiana? ¿No era, no era de Rusia, ¿verdad? Era sí. de dónde eras? Vale, soy georgiana, pero georgiana, vivo exacto. en Rusia. Vale, vivo hace, desde hace ya bastante tiempo en Rusia. Y pues. Y llevas en España y, ya un tiempecito, ¿verdad? Sí, ya ya, cumplo dos años, ya cumplí, he cumplido dos años. Eh, sí, sí, sí. saludo sí. nuevamente a los que se estáis incorporando ahora en directo tanto en twitter como en youtube y también los que nos oigáis luego en el podcast de FRISLINE o en twitter o en youtube eh, ella es tamara yo soy luis somos de FRISLINE. Mm, sí. nos podéis preguntar lo que queráis hoy os vamos a explicar con un caso real que es el de tamara pues cómo sobrevivir en españa en madrid con poco dinero ¿vale? sí. en estos tiempos ella es de Ucrania, nos está comentando y... No, de Rusia. De Rusia. Sí. Vale, de Rusia, vale. De Rusia. Pues es de Rusia, no de Ucrania, habla cuatro idiomas. Hicimos un vídeo donde nos explicaba cómo aprender idiomas rápidamente y hoy nos va a explicar cómo se sobrevive en España con poco dinero. Explica esta Tamara. Hola, os voy a ahora hablar sobre cómo sobrevivir en España con poco dinero, sobre todo a los uh, que no tienen trabajo o tienen trabajo pero, pero dónde te es... quedas en España, Tamara. Lo primero ¿Ale? que nos preguntan audi... podéis preguntar, ahora te la repito. ¿Dónde te... Sí, podéis, la audiencia, vale. tanto la de YouTube como la de Periscope ahora en directo nos podéis preguntar lo que quedáis. Nos pregunta la audiencia sobre tu hospedaje. ¿Dónde te hospedas en, en España? En España, sí. en Madrid. Madrid pero cómo? O sea, en un hotel. Cinco no, no, estrellas, no claro, En una ¿qué, qué, qué casa hotel. De una... Ellos lo que quieren saber. Vale, es ¿no? que estoy uh, compartiendo un piso con... Estoy en un piso compartido, ¿Con cuántas personas? Con dos, dos personas más. Y dicen, ¿cómo en hotel? No es un hotel, no. No, no. No, no es, es un hotel, lo decía en broma, porque hablamos de con poco dinero, en un piso compartido. Sí. ¿Cuánto cuesta más o menos el, uh, uh, al mes? más o menos, A ver, más o menos. Es vamos, que... para, esto Todo esto es para ayudar a la audiencia, tanto la de 300, YouTube, de Periscope, de. Sí. ¿300 euros y más no más 350. Más o menos. 350. Vale. Eh, sigue más. Bueno, ¿y qué tal, Tamara? Vale. Este, y... Venga. Sí, es que os voy, eh, os voy a dar un tip. ¿Cuáles? son tus ingresos? ¿Mis ingresos? Sí, vamos Eso a organizarlo. Es que Tú nos el... vas a dar los tips de cómo sobrevivir en España, tanto sí. a nivel de gasto como de ingreso. Y la audiencia nos va a ir preguntando. Ah, vale. Lo que pregunte la audiencia, yo te lo voy diciendo. ¿Cómo vale. son tus ingresos? ¿Cómo tienes tus ingresos? Nos pregunta vale, la audiencia. Los ingresos lo voy son a... mínimos. Pero mínimos no, de cuánto os, os, más no, o menos. os no voy a dar un más o menos vamos con más confianza menos. con confianza No, no, no, no puedo. más o menos hombre si el piso vale. si o sea, el tal... piso compartido vale 350 y algo será más o, sí. más será, ¿no? sí, o te ayuda un poco más y un poquito más será no O te ayuda a tu familia pregunto claro. Dice, ja, ja, ja, ja. no la has dejado hablar <risa> vale. pero cómo haces para tener dinero y pagas 350 euros pues uh, mis padres me ayudan por ahora. Es que estoy sin sí, por ahora llevo sin trabajo, pero sí. ¿Como cuánto más o menos? Pues como cuánto oh, qué con right. dinero. Sí, más o menos. Setecientos um, a no sé. Al Al Sí. Y pero o tú. Un poco más, sí. vale. Dice con qué mínimo eres capaz de subsistir en Madrid. Con qué mínimo de dinero eres capaz de subsistir en Madrid. Nos pregunta la audiencia. Lo que me, me manda mi madre, mis padres. O sea, con 750. Sí, con menos de 800, ¿podrí? así está bastante bien. Con 800 creo que tú puedes sobrevivir, pero eso depende, porque yo conozco a las personas que... O sea, que sobrevives no, con no, lo que, que te yo... manda tu madre. Eso no sí. me lo habías dicho. Sí, eso, eso no es que me que... lo habías dicho. Yo te digo, la, digo, voy a poner a Tamara como ejemplo de cómo sobrevivir en Madrid no, con pero, poco dinero. Y me no, sales es, en directo es que, que es que te lo manda es que tu madre. Os, os digo a ver qué que dice la audiencia. está que... grande vivir de tus padres. Ere, allí es París. Así sí, sí. cualquiera. Si yo voy a España y me mantienen mis padres, claro, pierde el sentido. Jamara, no, yo te ponía ejemplo ante todas estas personas de cómo sobrevivir en Madrid, en España, con poco dinero. Sí, y, y por, me sales no, pleno y por eso, eso y me os digo porque... Que, que, que, que yo, yo, de verdad, yo sobrevivo, porque con ese dinero lo que me, me mantienen mis padres no podría sobrevivir. A ver quién termina la misión. Porque aquí o sea, necesitas va... más dinero para para vivir bien, necesitas más que mil euros. Aquí convivir con vivir normal bien. la sí. audiencia le vale. ¿eh? Sí, creo que necesitas más que 600, sí pero hay, hay personas que viven con más con, con 600, porque yo conozco a las pues, personas. Pues explica lo que, que la parece. audiencia lo quiere ver. Porque, por ejemplo. Pero no vale que les mande su madre el dinero, porque entonces. Eh, ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Tamara? Aproximada, vamos, ah. si no la quieres decir exacta. Lo que dice la audiencia. vale la tiene, más o menos? 33. Claro. 33 años. Tamara, la verdad que me has hecho perder el tiempo. Chicos, os pido disculpas. Yo esto me acabo de enterar no, en directo. Si, si os gusta. Mira, mira lo que dicen. Claro, les pongo. Tamara nos va a enseñar cómo sobrevivir en España con poco dinero. No, pero y nos no. dices que tu madre te está mandando 750 euros al mes. Pues así sobrevivimos todos, no te digo. Venga, arréglalo que estamos en directo. Todo ver, tuyo. Os digo que. A ver, si no, Prislai que... no te invita a más vídeos. Venga, minga. Pues, tienes tu minuto es que yo, yo digo para, yo hablo para las personas las personas que de verdad uh, que ahorran dinero son muy grandes y, no y poco necesario. independientes lo que rescato del vídeo es que Tamara es una hermosa hembra Pozuelo de la moraleja sí que tiene buena imagen ah, venga arregla hembra... que si no pídele no te invita ah, vale. más vídeos vale uh, pues a ver es que os cuento pues, cómo arreglar un... Pero, como... Claro, casos reales. Sí. A ver, Pero... ¿te ves en tarjeta que podéis usar como efectivos? Es mucho más sencillo y con efectivo no, no vais a gastar mucho dinero porque si lleváis tarjeta, las tarjetas... Ella ¿Eh? no trabaja. Mira, nos preguntan si trabaja... Si trabajas sí, trabajaba... ¿Trabajas? Sí, trabajaba. Pues venga ¿cómo has trabajado? Cuenta, ellos quieren... Pues, eh, no, como... no, papeles. ¿Cómo has trabajado? No, venga. Yo trabajaba en una agencia de comunicaciones y organización de eventos y marketing. Ah, y pues ah, hace poco que Diana, ¿cuánto, ¿Cuánto pagaban no, allí? Al era como Vamos, regaria, sí. 200. 200, pero ¿por cuánto tiempo? Porque no es lo mismo un por una. Pero ¿cuántas horas al día, más o menos, Tamara? Media jornada, un mes. ¿200 euros solo? Sí. Pero en España trabajaba, sí. sí está, trabajaba, es en España sí. donde dice hay que investigar antes de invitar, ya, ya lo siento audiencia, lo siento, pero vamos a intentar arreglarlo. Os juro que me he enterado que Tamara vive de lo que le manda a su madre desde Rusia, ahora mismo en directo. Y me interesa, Cargando. y vosotros como cómo mantenéis. Si te mando cuántos mira, mira dice que si no, te manda cuatro mil euros que si ya vales bien. Yo yo hago vídeos para, para las personas que están estudiando. Yo es, sobrevivo con mil en Dallas. Aquí hay uno que está en Dallas que dice que con 1.500 dólares que él sobrevive justo. Oh, en es Dallas, En Dallas. En ya, Dallas. pero es en Dallas. Y en Dallas no. Pero ¿no lo es ganas capitán? tú, lo ganas tú o te lo manda tu madre. También con <ríe> sí. Tamara. Tamara, Tamara pero estoy un poco claro que es, no, no está enfades, bien para ¿eh? que me mantien no no que no pasa nada, Tamara es rumana, no no es rumana, no, rumana es, no, o sea, de Georgia. es georgiana, es georgiana, pero sus padres viven en Rusia y nos hemos enterado que le mandan el dinero madre mía aunque has trabajado no yo sobrevivo en Nueva York con 8000 dólares al mes soy arquitecto con ocho, ¿Ocho mil? <risa> mil, con ocho, ¿Ocho mil? Mil, pero él sobrevive es en serio mil, la audiencia tabla? pido disculpas a la audiencia quería presentaros un caso real sí como un caso real yo, yo hablo para los yo hablo para los estudiantes para quien que que ah, vale, lo podemos hablar. Tamara sí. se refiere a los estudiantes que sí, sus padres Los estudiantes dinero. y los vale. extranjeros que, vale, vale. Mira, venga, que vale. viven aquí. Por ahí lo podemos hablar. Porque agregar. yo conozco muchos. Me estudios... encantaría invitar a salir a Tamara. Yo soy yo soy Nini. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinan de los bitcoins Bitcoin. ¿Estudias a los 33 años? Te pregunta la audiencia si a los 33 años estudias. ¿No es edad? Hay, hay la gente Hombre, que. Hombre, lo que sí doy fe que Tamara habla cuatro idiomas perfectamente, ¿eh? entre ellos el español. Ya la estáis sí. oyendo. Hay un vídeo muy bueno que hicimos en PrisLine de que nos lo explica cómo aprender idiomas rápidamente. A los 26 terminé la carrera. Adóptame. Ya estás vieja para estudiar. Vaya mil. Oh. ¿En serio? Venga, venga, todo tuyo, Bien, Tamara. Vale, vale. Que ya dentro no, un poco vamos a acabar hay... la emisión Muchas Presidente personas. No piensan... quiere aburrir, quiere ayudar, ah, a apoyar. Y a no me dejáis de hablar de <risas> Dice, yo me recibí de arquitecto con 26 años. ¿Cómo? Que se hizo arquitecto con 26 años. Sí, yo, yo trabajaba con 26 años. También cuando estaba en, en mi país, en Rusia, yo trabajaba antes así que gafas, porque campeón, pues. yo quería cambiar mi vida y quería y aprender yo quería aprender algo nuevo y por eso yo vine así porque yo soy inquieta la persona inquieta que siempre siempre quiero aprender algo nada. nuevo y Sigue, sigue, Tamara, perdona, es que yo y te voy leyendo los, las preguntas sí, vale, que nos hacen, y pero tú puedes ¿qué, ¿Qué me hacen esos comentarios que soy vieja para. Esto no se lo transmito a Tamara porque se nos enfada en directo lo que ha dicho aquí alguien. Dice que eres ¿Cómo? una mantenida y que a vergüenza Mantelida. me le daría vivir de sus padres con tu edad. Eso es lo que he leído del comentario. Vale, yo no sí, muchas nada, personas ¿eh? quizás creen eso, pero yo no pienso eso. Pero y... tus padres tendrán dinero bastante, ¿no? Para Vale, mantener. bastante tampoco, pero ahora estoy no, Hago no, todo no. posible para conseguir trabajo porque no, no es muy muy fácil conseguir trabajo y quien ellos que no viven aquí en España no, no saben es que es quien, lo Tamara, que es difícil Tamara, es conseguir trabajo. Me dan lástima tus padres. Dice él, míralo, lo pone ahí. Eres una vaga. No te enfades, ¿eh, tan mala, no es que a ver ellos. Nos vale, han sí seguido. Se escucha, se escucha, no, no, no, bueno, no, tampoco escucha, aquí hemos traído gente, pues hay una chica el otro día que es médico oh escucha que, que hemos tenido caso a ver, una chica que venía de venezuela con su, su familia con su madre. Lo han pasa muy mal en Venezuela están las cosas muy mal sabes y, sí, y el médico veces. la chica uh -huh. bueno chicos pues si tamara nos quiere añadir algo más y si no pues finalizamos la emisión traemos nos traemos casos más de yo no pensaba que yo fui a españa Uh, Había gente afuera trabajando, ahí se me ha ido. No me ha dado tiempo a leerlo, amigo. Uh -huh. No, no se van a... ¿Dónde estáis, Tamara? Estamos en Madrid. Tamara, ¿te gustaría salir? Este te quiero invitar a cenar, pues nada. ¿De qué parte de Rusia eres? De San Petersburgo. Bueno, Tamara, que, mm. que nada, si quieres decirles algo más, para que te den muchos likes al vídeo, y si no, pues finalizamos la misión. Vale, ¿Finalizamos, pues, ¿finalizamos la misión? Muchísimas gracias a todos. Bueno, chicos, que os dejamos de que... un caso real. Ya ves que bueno. os traemos en Prisla casos reales. ¿sí? ¿Qué hacen tus padres en Rusia? Una última pregunta. ¿Qué hacen son tus padres la... en Rusia? Mis padres son médicos. Son médicos. Y mi, mi madre es médica. Y vale. Pues nada, chicos, que os vamos a ver. ¿Vale? Que... que un abrazo fuerte. Pues, eh, si queréis más, suscribiros al canal, al de YouTube. ¿vale? O al de Periscope o donde nos estéis siguiendo en este momento. Os traeremos siempre casos reales. Hacemos vídeos eh, cada semana. Darle a la campanita para que os avise, los que estéis en YouTube. Que, que sí, perdóname, perdóname. Yo no, yo creía que Tamara había sobrevivido ella sola aquí en Madrid y me he enterado en directo que es que su madre la manda 750 euros. No, pero sí si es. es me solo un directo con, persona, con vosotros, os lo juro, ¿eh? Es hay solo una persona que me juzga y no no es justo. Para que me juzguen. Es que yo hablo para para los de verdad, para las personas, no para vosotros que no sé cómo ganáis dinero. Que, pues, Eso también no, no claro. sabemos cómo ganáis dinero, así que ya, pero no, no os digo nada. Ellos ¿verdad? querían aprender cómo hacer No es gente... que yo quería yo quería hablar con los. Ya pero jóvenes. yo vivo con menos. voy a trabajar Tamaras. Bueno no digo más. Chicos os dejo que se me va a enfadar tamara Finalizamos la misión. Seguir a Prisline, que lo pasaréis bien y aprenderéis cosas. Y ya veremos si vuelve y, Tamara o no. Y, vamos sabéis a, a, que saber a, a escuchar a la, a la gente. <ríe> sí, en YouTube, exacto. Seguirnos en YouTube Bueno y seguir a, los, a la audiencia también. Un abrazo fuerte, amigos, que me parece... Bueno, no okay. te leo mal, no te leo mal, no lo leas. Que qué? se va a enfadar Tamara aquí en directo. Chicos, os dejamos. <ríe> No le haces el comentario, que están diciendo cosas muy feas, muy feas, ¿no? Que también. Bueno, chicos, un abrazo de fuerte a todos. Un saludo, amigos. Chao, chao, chao. ¿En serio? ¿Me han atacado? Bueno, es que Tamara esperaban un caso real y les dicen que es que tu madre te manda el dinero. Ay. Hay en botón arriba. Ay.